En ocasiones, se pueden hacer con células o partes de un hermano, pero este caso real es más excepcional, un bebé que nació, con sus hermanos dentro de la cabeza. En una ecografía a las 31 semanas, aunque tenía un tamaño normal, detectaron en el interior de la cabeza varias manos, pies, y, o, piernas. Aunque obtuvo solo 5 puntos en cada test de Apgar, se desarrolló mejor de lo esperado, aunque con limitaciones motoras. A los dos meses, los padres decidieron operarlo para retirar los tejidos anómalos. Aunque entró en parada y no pudo recuperarse, demostró la presencia de tres masas gemelas con órganos y polidactidia, pero distintos niveles de desarrollo.